El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares con z. Por ejemplo, yo rezo, tiempo presente. Yo recé, tiempo pasado pretérito. Video número 34. En esta lección vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. 1. Danzar 2. Electrizar 3. Empezar 4. Forzar 5. Gozar 6. Organizar 7. Rechazar 8. Recomenzar 9. Reemplazar 10. Reforzar once, rezar, 12 tropezar, danzar, yo dancé, tú danzaste, él, ella, usted danzó, nosotros, nosotras danzamos, vosotros, vosotras danzasteis, ellos, ellas, ustedes danzaron. Ellas danzaron muy bien en el concierto. Electrizar. Yo electricé. Tú electrizaste. Él, ella, usted electrizó. Nosotros, nosotras electrizamos. Vosotros, vosotras electrizasteis. Ellos, ellas, ustedes electrizaron. El discurso de Diego electrizó al público. Empezar. Yo empecé, tú empezaste, él, ella, usted empezó, nosotros, nosotras empezamos, vosotros, vosotras empezasteis, ellos, ellas, ustedes empezaron. Usted empezó a trabajar aquí en el 2014. Forzar. Yo forcé. Tú forzaste. Él, ella, usted forzó. Nosotros, nosotras forzamos. Vosotros, vosotras forzasteis. Ellos, ellas, ustedes forzaron. El prisionero forzó la puerta y escapó. Gozar. Yo gocé. Tú gozaste. Él, ella, usted gozó. Nosotros, nosotras gozamos. Vosotros, vosotras gozasteis. Ellos, ellas, ustedes gozaron. Nosotros gozamos mucho en la fiesta. Organizar. Yo organicé. Tú organizaste. Él, ella, usted organizó. Nosotros, nosotras organizamos. Vosotros, vosotras organizasteis. Ellos, ellas, ustedes organizaron. Yo organicé tu fiesta de cumpleaños. Rechazar. Yo rechacé. Tú rechazaste. Él, ella, usted rechazó. Nosotros, nosotras rechazamos. Vosotros, vosotras rechazasteis. Ellos, ellas, ustedes rechazaron. Sonia rechazó la oferta de trabajo. Recomenzar. Yo recomencé. Tú recomenzaste. Él, ella, usted recomenzó. Nosotros, nosotras recomenzamos. Vosotros, vosotras recomenzasteis. Ellos, ellas, ustedes, recomenzaron. Juan recomenzó sus estudios de medicina. Reemplazar. Yo reemplacé. Tú reemplazaste. Él, ella, usted reemplazó. Nosotros, nosotras reemplazamos. Vosotros, vosotras, reemplazasteis. Ellos, ellas, ustedes reemplazaron. Ellos reemplazaron las llantas viejas del carro. Reforzar. Yo reforcé. Tú reforzaste. Él, ella, usted reforzó. Nosotros, nosotras reforzamos, vosotros, vosotras reforzasteis, ellos, ellas, ustedes reforzaron. Ellos reforzaron el equipo con un buen jugador. Rezar. Yo recé, tú rezaste, él, ella, usted rezó. Nosotros, nosotras rezamos. Vosotros, vosotras rezasteis. Ellos, ellas, ustedes rezaron. Ellos rezaron toda la noche. Tropezar. Yo tropecé. Tú tropezaste. Él, ella, usted tropezó, nosotros, nosotras tropezamos, vosotros, vosotras tropezasteis, ellos, ellas, ustedes tropezaron. Yo tropecé cuando estaba jugando fútbol.